todos los quizás están cortados, todos los posibles son inciertos, todos los sonderos llegaron a este momento. La madre tierra nos arropa y alimenta, los ancestros caminan a nuestro lado. raíz profunda nos susurra, nos invoca, nos recuerda lo que somos, nos sustenta cada paso. El universo está cantando, la melodía de la existencia, bailamos.